Estamos hablando de los repartidores de pedido ya, sí. es por eso que estamos en comunicación, como lo veníamos anunciando uh -huh. ya hace algunos instantes, con Gonzalo Zamorano, él es repartidor de esta aplicación, sí. así que vamos a estar en contacto con él para que nos cuente sobre lo sucedido, los reclamos y el día a día también de los trabajadores. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos estos minutitos. Imaginamos ahí haciendo un, un recreito o parando unos minutos de, de laburar. Sí, sí, sí, me acabo de parar un segundo. Gracias, gracias por, por no, la buena por favor, predisposición. Gracias a ustedes siempre por, la, por hacer visible y, bueno, en este caso a escuchar a la gente y la problemática que venimos atravesando ya hace bastante tiempo. Bueno, esta protesta, ¿cómo, cómo, cómo le fue? ¿Si ¿Sí sirvió? ¿Si ¿Sí sienten ustedes que llegó a donde tenía que llegar? ¿Si ¿Sí hubo un impacto? Y la verdad es que, a ver, eh, la problemática que venimos planteando ya lleva muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, las manifestaciones son más que nada como para para decirle, ay, no te olvides de nosotros, ¿no eh? Eh, nosotros, eh, desde que inició este trabajo, hace más de cuatro años, que lo vinimos padeciendo, hablamos de inseguridad, la inseguridad se la vive en todos lados, en todos momento y le afecta a todos los ciudadanos, no solo a nosotros los repartidores. Lo que nosotros hacemos hincapié en otra cosa, eh, es cómo tratan, digamos, el delito, cómo se cómo se manejan, eh, de, por qué es tan lento para accionar, eh, si vos le preguntás hoy al 99% de los repartidores Ante un hecho de violencia O un asalto, un robo, lo que fuera este, Le preguntás si si va a hacer la denuncia Y te dice que es perder el tiempo A eso es lo que apuntamos nosotros ¿eh? Claro, y, vamos, eh, vamos a, y nosotros vamos a hablar con un comisario Que nos va a decir Bueno, pero hagan la denuncia Porque sin la denuncia no tenemos estadística Exactamente, pero qué claro. es lo que pasa Ahí empieza el problema sí. Ahí es donde empieza el problema eh, lamentablemente hoy estamos viviendo en una sociedad bastante violenta en donde tenemos que naturalizar el robo porque lamentablemente es así. Sí. Eh, es muy difícil hablarlo, es muy duro quizás decirlo, pero es como naturalizar el delito de decir bueno está bien te robaron pero no te hicieron nada, ¿Verdad? claro, y, claro. Y, y, es, y es difícil. Entonces vos eh, como derecho civil, uno corresponde que Vos sufriste un hecho de esta índole y te dirigí a una dependencia policial. ¿Y qué es lo que pasa? No te toma la denuncia porque en eh, el año 2023 te, te responde que hay un solo oficial a cargo de tomar una denuncia, en donde todos conocemos cómo es la redacción de una denuncia. ¿Entendés? Entonces, no te pueden responder, no está el oficial a cargo. Siempre da la casualidad que cuando te pasa algo, el oficial está a cargo de un operativo o está ausente de la dependencia policial. Por lo cual te dicen volver más tarde, mm, cuando claro. nosotros estamos con la urgencia de recuperar nuestra herramienta de trabajo. Que es la moto. Porque claro. ustedes lo que más están sufriendo es el tema de robo de motos. Sí, en ¿Sí? realidad el, los asaltos son diarios, eh, en gran escala, y bueno, sí, obviamente, lo más eh, grave que te puede pasar es que te roben la moto por el mm. costo que tiene la moto en sí, claro. pero también está el, el robo del teléfono, el, el, todo ese tipo de cosas que también tienen un costo elevado y cualquiera de las dos cosas que sean son herramientas de trabajo y que a nosotros nos hace perder el, el trabajo prácticamente si te quitan cualquiera de las dos cosas. En este sentido, Gonzalo, y, y en la situación de, de inseguridad, los distintos hechos, buscarle la vuelta para visibilizar, mostrarse que no se olviden, esto que decía Carlitos recién, bueno la importancia de la denuncia y después todo el, el viaje que tienen que emprender también ahí de, de, de todo lo que pasa en el medio y los pormenores, entre ustedes después cómo se cuidan, cómo, sí. ¿cómo reponen la situación, porque también sabemos lo crudo que es el, el trabajo con la aplicación, eso después todo sale de su bolsillo para reponer las pérdidas, cómo, cómo funciona. Sí, totalmente, eh, como nosotros decimos internamente entre nosotros... Eh, solamente entre nosotros nos ayudamos, porque ante un hecho de esto nosotros damos la manera de, de avisar, de decir, bueno, mira, acabo de sufrir un robo, como le pasó al compañero de este último reciente, eh, sufrió el robo, le, le efectó un nuevo disparo, que por suerte no no impactaron en él, pero le hicieron un no disparo. ¿No entiendes? Y el chico, por suerte, eh, no se dejó quitar el teléfono y se pudo comunicar a través de los grupos de WhatsApp informando que había subido, robado la moto y automáticamente todos los compañeros ponen en campaña de tratar de identificar y localizar uh -huh. o sea, muchas veces nosotros llegamos a una, a una comisaría a, a hacer una denuncia de un robo de una moto con los datos ya del delincuente ¿entiendes? Claro. diciendo, mira, esta persona me robó, vive en uh -huh. tal lugar y él, y esta moto está en tal lugar y aún así no te toman la denuncia uh -huh. bueno, si no te toman, la, sí. si no te toman de la denuncia ya es grave eso, ¿no? habría que hacer un eh, y un... sí, la verdad que sí. porque es por esto, eso Imagínate si es la desesperación que tienen los compañeros claro, si por recuperar así. su herramienta de trabajo y que terminan accionando ellos mismos. Claro, si ¿Cuántas veces así. nosotros hemos localizado una moto antes que la felicidad? Y con todos los peligros que eso significa, ¿no? Porque y que es ir, todo, a, obviamente, ir porque ir te estás arriesgando a uh -huh. que no sabes cómo te van a responder, no sabes con qué te vas a encontrar. Bueno, esperemos que, que, que funcione esto, hubo un reclamo también de, de, de otras cuestiones, que hubo creo que 500 dispositivos de GPS entregados, pero la idea es poder estar cubiertos no todos. ha no a buen puerto tampoco, ah, okay. empezó es que es otra cosa también. Eh, quedó todo el, solamente en la foto y después... Bueno, porque nosotros en un, rato, en un rato vamos a, hablar. vamos a hablar con el Ministro de nosotros de Seguridad también para consultarle sobre el tema de ustedes, a ver cómo está ese tema. Sí, le deseo suerte, ojalá sí. que lo atienda ustedes. Sí, pero más que nada también para aclarar, más allá de que si nos atiende o no, eh, es aprovechar sí. también esto de visibilizar la, lo que ustedes están sufriendo a ver claro. si se puede mejorar... Bueno, nosotros eh, mirá... Para, porque para digo, para ah, también hay una realidad, realidad. Se... también una realidad, sí. déjame que Gonzalo terminar el concepto, sí. también, también hay una realidad, ustedes trabajan para una empresa que acá en la Argentina eh, los deja también bastante tirados ustedes, porque después depende todo de ustedes. Sí. Esto sí, es una realidad, esto es una realidad también. Sí, sí. pero bueno, eh, para ver, eh, para cualquiera, para cualquier ciudadano, la, la, el tema de la de La inseguridad es igual. Ah, sí eso sí eso, es sí. sí, eso sí, eso sí. eso sí, eso sí. Después, yo lo, lo, lo del tema de la empresa, eso no te lo discuto, tienes mm. toda la razón. Pero hay una realidad que acá este, está sucediendo y lo sucede a todos. Claro, al que claro. sale a esperar el colectivo, al que sale a trabajar en moto, en bici... Mm. Más precisamente lo, lo de auto. ustedes, ya, ya hubo muerto el año pasado, no, lo, yo, lo recuerdo bien cuando hubo reclamo y, sí, uh -huh. y bueno, justamente, mira si vos tocás este tema, eh, nosotros lo planteamos. Cinco meses antes hicimos una movilización, se le llevamos un petitorio por escrito al señor ministro de Seguridad, sí. en donde nosotros decíamos esto. En la comisaría no nos están tomando las denuncias, nos está pasando esta cosa, logrado, eh los hechos de violencia son cada vez más altos, uh -huh. cada vez más violentos, no queremos lamentar la vida de uno de los compañeros. Y casualmente pasaron tres, cuatro meses de esa reunión, y lamentamos la vida de un sí. Entonces, hoy estamos en la misma situación, estamos haciendo llamar de atención y decir, no queremos otro Guillermo más. Sí. Sí. Gonzalo, nosotros te agradecemos, como te decíamos al principio, la chance de poder tener este diálogo, de escucharte, mm. de comprender el reclamo desde la óptica, que son ustedes los que transitan la calle, claro. y... Eh, de más está decir que, que estaremos ahí acompañando en lo, lo que sea necesario para para difundir y lo que vaya surgiendo de ahora en adelante, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Siempre esperamos lo mejor. porque y, A ver, eh, buscamos justamente la ayuda de, de las autoridades, de la policía, de, de, los, de todos, uh -huh. Porque el sistema tiene que funcionar con todos, no solamente con uno. Entonces lo que buscamos es que funcione. Gracias. el pedido claro y conciso es que el sistema funcione ¿verdad? porque gracias. la inseguridad está instalada sí. en nuestra sociedad y eso tenemos que saberlo, sí, eso también. lo sabemos todos pero el tema es que el sistema eh, no está funcionando Gonzalo este te, agra es te, te, agrade te agradecemos la comunicación bueno, esperemos poder estar en contacto con vos en otra ocasión y que sea por, por una mejora, ¿no? Por favor, claro. muchísimas gracias, gracias. a ustedes por por la oportunidad, y bueno, tienen mi número ahí a disposición, yo cuando, cuando ustedes deseen, estoy yo disponible. Gracias, Gonzalo, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego.